Es que está guay, he visto por ahí un ninja O sea, guapísimo Vale, nos metemos en salvar el mundo, ¿ok? Vamos vamos a ver, vamos a ver salvar el mundo ¿Qué nos ofrece? Nos tienen que dar una recompensa, gente Nos tienen que dar algo por el puto... ¡Ah! Oh, no! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno ¡Fuck! Oh, qué... ¡Mamma mía! La que se viene, gente, la que se viene Nueva temporada Nueva te... ¡Wow! Y ese búho tan extraño, loco o so, sea, ese búho tan creepy basta. Oh, vamos a ver, eh. Vamos a. LOL. What? ¿Qué cojones? Really? Ja, ja, ja, ja, ja, ¡Qué guapo! Ese traje guapísimo, hermano Wow La caballera esa ¿Qué cojones hace Aquaman, tío? hace aquí! ¡Huevo de Trono, bro! ¡Oh, my God! <risas> oh, ¿Agustín? <dos>. Agustín <risas> 2 ¡Qué grande, tío! ¡Me mató con esa skin! ¡Qué guapo el trailer, ¿no? O sea... Guapísimo Wow Esa skin mola, ¿eh? Muy ravera, ¿eh? ¡Oh! ¡What the! ¡Renegada! ¿Qué? ¡No! Con su carita mona ahí por abajo ¡Hostia! ¿Eh? ¿What? ¡Un chapuzón de aventura! ¡Oh, shit, bro! ¡Wow! Fortilla. Que y el pase de para a esta ¡Qué guapo que ello! ¡Un minigato! Este ¡Ah! ¡Wow! Es bon Wonderlands eh. He invitado a Aquaman y me ha dicho que sí. También le pregunté si podía ponerse una camiseta y me dijo que no. Y esta es Jules, ingeniera jefa. Justo ¡Qué guapo, hermano! ¡Qué guapo! La para ¡Wow! Los de la ¡What? No con ¿Cómo? De propia Al final de la temporada no como el vuestro. ¿Qué coño? Guapísimo ¡Un largo de GPA! La de ¿Qué? ¿Qué esto? Conseguir 1500 pavos mucho Hola, buenas, en la qué haces bocadillo? qué pasa Manu? Wow. Buenas, a mi ¿Qué estando. pasa, bro? Que wow. wow. Wow. Y amigo, ¿qué pasa Manu? ¿Cómo estamos? Uh, ¡Qué guapos! O sea, ¿Qué qué? guapo! qué qué qué es este Fortnite? Por favor, en el modo competitivo. Wow. Primera skin. Guau, wow, que tiene una espada rota O sea, es River, loco Qué guapo Y este no me hace mucha gracia, obviamente No sé qué pinta Pero bueno, está guay Venga, está cool Venga, lo dejemos Vale, tiene un poquito de pelusilla Tiene pelusilla <ríe> Está cool Vale, me voy la tía, obviamente Qué guapada Aceptar uh, What? O sea, vamos A los putos aladertas ellos 166. De Qué guay, o sea ¿Esto qué era? O sea, no entiendo Este hombre estaba aquí A ver, ¡Oh! Esta postura, papá, gracias. Ahora mismo corrijo la postura. ¡Una P90! ¿Una P90? ¿Are you serious? ¿Are you kidding me, bro? No me mates, por favor. Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Superadri, ya Alfa Fish. Aprende a jugar. Me ha partido la cara por el grappler. <ríe> ¿A ¿Debajo tiene ave peña? Con nariz. Vale, vale, vaya. Estoy escuchando por ahí el voz, gente, eh. ¡Lol! Qué grande Un abrazo Super Maquinote tío A ver si no te tocan mancos tío Y yo Y yo Lucas Lucas Lucas cabrón Y yo Lucas En serio Wow Pero ¿qué pasa? qué pasa wow <risa> qué máquina tío o sea y yo pues por las noches y yo estamos como los Grells locos por las noches y yo <risa> pero qué pasa muchas gracias por eso asunto. y yo? y Belly yo y Belly qué te pasa qué te pasa o sea <risa> o sea IMPERLINK <risas> Es que, es que, es que No, es, que, es que no, tío, no Hola <risas> En serio, tío En serio, es que no Es que, espérate, mira, que era me voy a quedar aquí un momento, tío. Pero me da igual la partida. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Muchas. ¡Wow! Muchas gracias, y yo. Qué, ¡Qué cabrón! Y yo, en serio. Y no. O sea, que no sale todos los días. Eh. O sea, todos los días esto no, no, no lo puedo. O sea, mejor dicho, en todas las vidas. No me, no me va a salir esto en la vida, eh. Muchas gracias, tío. No Ellos no, pero. A ver, cabrones, es algo que me toca de lleno, ellos. Eh, en plan. No sé, tío. Si fuese una persona que desconozco, pero oye, personas como ustedes que estáis en el chat todo el día, loco, no sé. Es como guapísimo, ¿sabes? Es algo guapísimo, la verdad. And one, come on. No, pero ello, es guapísimo, tío. O sea, es la caña el, el apoyo y el amor y yo que estoy recibiendo de vosotros, tío. súper guapo. O sea, súper guapo, la verdad. Ey, ese hey, Jesus. Opa. ¿Qué pasó, Super Jesus, tío? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos, bro? Madre mía. 44XD. Nos estamos divirtiendo, hermano. Nightbot. Aquí está tu papa presente. Qué grande, tío. tío perdonadme, gente no, que estoy no, un poco no, aquí no, con el tío no, este. ¿Has probado la nueva escopeta? Sí, pero no me hace mucha gracia, tío. Me Qué grande. Nightbot. Qué grande, tío. en serio, muchísimas gracias. No olviditmuno. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow you know. o sea. que lo estáis viendo. Y yo lo estáis viendo, Morbid. MXNB. Morbid. Este canal acaba de destruirse automáticamente. Yo, Rochita, cabrón, cabrón, Rochita. Vienes partiendo la pana a ello como siempre, ello. One, y yo, y yo, y yo, y yo. A y yo sí, es que Rochita siempre viene y parte, tío. Muchas gracias, Rochita, cabrón. Qué grande eres, tío. Soy unos cabrones, o sea, llevo mira llevo dos noches loco que me estáis eh, entre las suscripciones que estáis dando y todo el amor que estáis dando y me estáis. Papá, como colegas que somos y vínculo potente que tenemos, si estuviéramos en Nigeria y me picara una serpiente enorme y venenosa en el testículo derecho, me chuparías el veneno para salvarme. Gracias. Obviamente, cabrón. Ahora, ¿Qué es guay, pregunta? Guay, es? Y Perling y, y Rochita. ¿Qué me pasa, me no. tío? Se la suda chuparme el huevo. <ríe> Pero qué pasa. ¿Qué pasa? <ríe> ¿Qué pasa? Muchas gracias, chavales, tío Pero, pero, pero, pero pero, pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, Rochita, cabrón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y Perlin, O sea, se os va la pinza Se os está yendo Se os está yendo la pinza, eh Y yo Y yo Y yo, y Perlin Y yo, y Perlin Y yo, Rochita Cabrones, para Y yo, y yo, y yo, y yo O sea no se ha dado, o sea, no, no... En serio. Y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo. Y yo, y yo, ro... y yo. Y yo. Rochita, cabrón. Rochita. Y yo, en serio. Y yo, y yo, chavales paso de meterme a los streams de Rubius, y... Greg y todos esos porque ellos no me contestan jajaja. Ja, ja. Se está pirando, eh yo. Se... y ja, ja, ja. Se está pirando, Rochita, muchas gracias. ¿Qué, de que el padre de Q mate toros? ¿Qué dice? ¿Cómo va a matar Rotira, toros, tío? ¿Tienes? Podemos estar todo el día. <risa> y pelín, tío. Rotira. Chiruno, chiruno, chiruno, chiruno. Y yo, y yo. chiruno, chiruno, chiruno, chiruno voy a Chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno, chiruno. El Robi Max. ¿Qué es eso de chiruno, chiruno, jajaja? Molvítuno. No pares, Rochita, esto es un negocio sé de lo que hablo. No Su padre es torero. O sea... Molvítuno. Y le da ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo, ¿Cómo? yo, y yo y hermano, Maldito porque no. me están donando un montón de dinero y de suscripciones, loco. Y yo. Uno, y yo. Se viene fake y yo. Y hermano. ¿Y hermano. Ja, ja, ja, ja, ja. Hermano. hermano? Ja, ja, ja. O <coughs> El Robi más. Y yo. No puede ser en tú loco. Bueno y yo, hermano. Y yo. Y yo, y yo, y yo, y yo. Y yo, y yo, y yo se pasan eh Come on X de vais a matar al papa O sea molvi tú jajajajajaja O sea puro 360 gracias por el prix de y yo Rochita Rochita es que yo no coño qué pasa yo en serio en serio en serio y yo no no no yo voy a cortar directo y yo no coña no coña y yo, par parad, por uh -huh. favor, tío. Y yo, por sabros? favor, por favor, tío. Muy por bien, favor, hermano. Y yo, y yo, y yo, no puedo. Y yo, no, no, el no, el no, el no, el no, el no, yo. No, el no, el no, el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y yo es que me cago en Limon mi puta ché. vida, o sea, brutal. Increíble y, y, y yo, Rochita, pero qué te pasa, Rochita? ¿Qué te pasa? Me Y yo cabrón, ellos <ríe> <y yo>, follante <ríe> ella. No el el César... me, no me. me queda... ¡Wow! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! y Vaya tortazo me ha pegado, bro o ¿Sabes que me tengo que ir, tío? Ni loot, ni pollas, ni en vinagre O sea, increíble Venga Encima tiene dos cofres, ¿sabes? Puto rata que lo dejo en blanco Ratish. Fucking ratis. Mirad. La eh, la... Metal Papá Gigomons. me agua, agua, me ¡Oh! Se ha muerto porque se ha caído. Go. Lo bueno, lo he reventado Go. yo también. Es el... Lol. Hola. Reito, cero, nueve, Le ha pasado algo a Sandra. Guau. Wow. Reconozco el sonido de una P90 hasta en el Fortnite. Dios, es una P90, es una P90, sí. me, me la ha marcado, me la ha marcado. Si bien, mapa, la y está allí en el y viene. Papá te cuento una cosa. Claro, ¿qué pasó, a la puta del nacer, qué puta? Hostia, lo mata a pico. Hostia, que lo mata a pico. Hostias, tú. Sí, sí, sí, estoy, estoy contigo, estoy contigo. Estoy no, contigo. De curas. ¿Curas? Sí, sí, sí. Toma, toma. Estoy. Estoy contigo, cúbrete. Vale. Me me hago oh. ni para ti. Me hago un tal estamos eh, muy fuera. Vamos a la y vámonos. Es eh, lo único rentable que creo que. Vale, vale, vale, pero. La, cha la chapa de cuti, tío. Espera. El mago de la Vale. ¿Blanco? Buenísimo. Buenarda arda, Buenarda arda, buena arda. Rochita, toma, toma, toma, toma. Vamos, voy a por la chapa de. Voy a por la chapa, eh.